Somos una estrella fugaz que se cruza a mitad del camino Somos el dolor que pudimos soportar cuando lo dimos todo por perdido Párate y escucha el rugido del mar y a veces parece que canta conmigo Mira la luna, no para de alumbrar y aunque no salido, Mi niña no dejes de luchar, nos queda mucha vida por sentir Si nos vino la mala suerte a visitar, no lo demos todo por perdido No te vayas ya, quédate conmigo, que a mil vidas quisiera yo para vivirlas contigo. Tiempo, tiempo, tiempo, que se agota y en silencio. Párate un poquito. Deja que disfrutemos de nuestro propio tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo que se cuela y en silencio. Párate un poquito Deja que disfrutemos Ven aquí y dame la mano Que el tiempo corre en nuestra contra No me grites que hoy me siento extraño Que arrastra voy con mi derrota Que si hay que atravesar ese río al otro lado Vale la pena gritar aunque nadie esté escuchando Te ayudaré a reconstruir cada pieza Con el alma pendiente de un clavo No te vayas ya, quédate conmigo Que mil vidas quisiera yo Para vivirlas contigo No te vayas ya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 Deja que disfrutemos de nuestro propio tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Que se agota ahí en silencio Párate un poquito Deja que disfrutemos de nuestro propio tiempo